Muy buenas todos, chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del prisionero y más en concreto de su fase máxima número 4 Básicamente vamos a ver cuándo la podríamos conseguir y cómo la podríamos conseguir Y bueno, aparte también vamos a ver cómo conseguir la fase número 2 y la fase número 3 de este prisionero Así que chicos, antes de comenzar con este vídeo, recordaros que dentro de dos días Días, vamos a hacer un sorteo de mil pavos en el canal Para una persona Si queréis participar tenéis que cumplir tres requisitos El primero, estar suscrito al canal O si no lo estáis, suscribiros al canal El segundo, ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercero, en una parte del vídeo voy a poner una palabra Que vosotros me vais a tener que comentar por los comentarios No sé si lo pondré a mitad del vídeo, al final Sinceramente no lo sé Pero bueno, en el anterior vídeo pusimos la palabra Esqueré y de verdad que Vi muchos comentarios poniendo esta palabra Esto quiere decir que llegasteis a esta esa parte del vídeo Y os lo agradezco mucho chicos Recordad también que si ahora mismo vais a la tienda de objetos Y ponéis un código de apoya a un creador Que en el canal tenemos el código by6 y riegate Si este código lo ponéis Os van a dar un grab exclusivo de San Valentín Que creo que no lo vamos a poder conseguir de nuevo Así que chicos, tienda de objetos, apoya a un creador Y poner este codiquito para conseguir un grab exclusivo bueno desde hace un par de semanitas que yo creo que tenemos esta skin del Prisionero Como ya sabéis para conseguir esta skin necesitábamos completar los desafíos Que yo sé que alguno todavía no los ha completado y bueno simplemente son 60 desafíos para completarlo Que de alguna manera u otra necesitas tener el pase para conseguir tantos desafíos Entonces para la fase número uno, pues es simplemente la skin cuando la consigues con estos desafíos La fase número 2 sí que ya tienes que ir a una cierta localización para conseguirla Simplemente irte a Pico Polar, al castillo de Pico Polar y en una planta intermedia va a haber una mesita con una llave que te va a aparecer si te acercas. Entonces si recoges la llave automáticamente el personaje se transforma a la fase número 2. Y esto hace una semana lo descubrimos en el juego que tendrías que ir a ciertas localizaciones para conseguir diferentes fases. En la semana número 2 de esta skin pues era simplemente con la llave para conseguir la fase número 2. Pero es diferente para conseguir la fase número 3 Todavía no lo habéis visto, pues ahora lo vamos a comentar Porque es que tenemos que ir a una cierta localización Como era con la fase número 2 Pero no tendríamos una llave Sino que tendríamos una fogata Que podría ser cualquiera de las del mapa Ahora sí que con estas fogatas que había en el mapa Y que no podíamos interactuar Pues podemos encenderlas y que nos den vida Fortnite ha introducido un poquito este elemento con el prisionero Para darle un poquito de boom Y que la gente lo comience a usar Para darle un poquito de boom a esta idea nueva A este concepto que han metido en Fortnite Si os vais a Oasis Ostentoso En esta montañita que estaríais viendo por aquí Os va a aparecer una fogata De la cual estamos hablando Simplemente le dais a interactuar con ella Se va a encender y vuestro personaje Automáticamente se transforma en la fase Número 3 del prisionero Bastantes cosas están ocurriendo ahora mismo Acerca de la temporada número 7 Y es que está llegando ya su final Y tenemos ya ahora mismo también el tema De los terremotos que si San Valentín dentro de unos días tenemos Un montón de cosas, días para que Acabe la temporada número 7 serían 18 días, apenas Dos semanas para que termine esta Temporada número 7 y tenemos Un montón de desafíos y un montón De cosas nuevas que entre otras estaría la Fase número 4 que tendríamos que conseguir Antes de que acabe esta Temporada, entonces como ya sabéis Cada semana a raíz de hace Dos semanas pues podríamos conseguir Una fase nueva de esta skin Esto Epic Games lo hace simplemente para repartir un poquito las fases y crear especulación a raíz de esta skin para que no simplemente pues sea completas desafíos eh, consigues la skin y aparte tienes unas fases, pues no, para alargar un poquito hasta llegar al final de la temporada número 7, entonces en la semana 10, en los desafíos de la semana 10 que salieron este jueves pues podíamos ver la pantalla de carga de la semana número 10 que era la fogata y la localización de donde podíamos conseguir pues esta fogata para conseguir la fase número 3, en la próxima semana que sería ya la semana 11 en concreto el jueves vamos a saber la localización de dónde vamos a poder conseguir la fase número 4 como ya sabéis los filtradores hacen un trabajo brutal para intentar averiguar lo que va a pasar en los próximos días en Fortnite y es que resulta que en los próximos días en concreto el día 12 van a ocurrir bastantes cosas entre ellas va a pasar una actualización en Fortnite que van a regalar el tema de este grab para todas las personas que ya hayáis puesto el código de creador. Normalmente, cuando hay una nueva actualización, pues los filtradores filtran nuevas cosas que van a ocurrir dentro de poco en el juego. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Acerca de qué estamos hablando? Pues el prisionero y su fase número 4. Entonces, dentro de poco, probablemente se filtre la semana 11, la pantalla de carga de la semana 11, y podamos ver con anterioridad dónde se va a situar esta localización a donde tenemos que ir para conseguir la fase número 4. Ahora mismo tengo. Tengo varias teorías sobre cómo podríamos llegar a conseguir la fase número 4, que la primera de ellas, la más sencilla, sería ir a una localización y conseguir una llave. Esta la veo menos probable porque la cosa es que ya eso lo conseguimos, esa forma la conseguíamos de la fase número 2. Entonces, lo más probable para mí, yo creo que sería ir a una localización e interactuar con algo como tuvimos la fogata. Y ahora os voy a explicar por qué yo creo que esto va a ser la ciudad del bloque y yo creo que la... La ciudad del bloque vamos a conseguir la fase número 4 Fortnite en conmemoración del nuevo año chino que fue el 5 de febrero el pasado 5 de febrero pues metió una nueva ciudad en el bloque, el bloque ya sabéis pues que de vez en cuando meten ciudad que hayan creado pues algunas personas y en este caso hacía referencia a el nuevo año chino, entonces justamente chicos tenemos esta fase número 4 por conseguir y creo que Epic va a relacionar todo esto y para que vayamos a probar esta ciudad del nuevo año chino porque la verdad que yo la he descubierto hoy pero sinceramente normalmente yo no voy al bloque yo creo que nos va a tocar ir a esta ciudad del bloque y quién sabe a lo mejor pues añaden un nuevo ítem en esta ciudad que está relacionado con lo que estamos hablando del nuevo año chino y también con la skin del mono que han sacado de este nuevo año chino no he escuchado nada acerca de desafíos del nuevo año chino pero lo que sí que he escuchado y de hecho lo comentamos ayer en el canal eran los desafíos de San Valentín, la cosa es que todavía no los han metido y probablemente si no los meten hoy, pues los metan en la actualización que va a ocurrir el martes, martes día 12, vamos a tener bastantes, pero que bastantes cosas, ya sabéis el grab y demás cosas que probablemente se filtren y estaremos pendientes acerca de ellas por el canal si queréis estar activos acerca de cosas nuevas que pasen en Fortnite, como por ejemplo terremotos que siguen ocurriendo el prisionero, nuevas teorías acerca de la temporada número 8, estar activos por el canal, suscribiros y todavía no lo estáis y activar la campanita De notificaciones para enteraros Los primeros de nuevos vídeos que suba al canal, tenéis mis redes sociales Apareciendo por pantalla, tanto Twitter como Instagram, ya sabéis me podéis Seguir en ambas redes sociales, estoy Activo hablando con vosotros y también Mi servidor de Discord lo podríais encontrar En mi Twitter, de los primeros tweets Pues por aquí lo podríais encontrar Y bueno, no sé cuántas veces lo he repetido ya Pero si ponéis este códiguito Que os está apareciendo por pantalla en la tienda De objetos, os van a regalar un Wrap gratis con la salida de la nueva actualización el día martes 12. Así que chicos, este ha sido el vídeo de hoy, Comentarme vuestras teorías por los comentarios si pensáis que van a meter un nuevo ítem y con este nuevo ítem al probarlo vamos a poder conseguir la fase número 4 del prisionero, pues comentarme todo esto por los comentarios y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, yo me despido y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo por el canal Adiós